puesta en nada los consuela, protestan, golpean, no se salen del esquema, tranquilos caminan por la calle en su vereda, y un día el virus los saca del sistema y el mundo se convierte en una gran sala de espera, la distancia entre nosotros es lo que más desespera, todos corren a sus huesos para controlar la escena porque tenemos internet pero ni eso nos consuela, los besos ya son armas, la corona está en espera, saludamos a quienes no pudieron con la pena, dormimos en el polvo escarlata de acuerdo. Y la tierra permanece, pero no es una novela Mis amigos que me llaman por Skype de madrugada Y aunque hablemos todo el día, ya no recuerdo sus caras Y aunque el mundo paralice su sistema Solo pienso en abrazarlos cuando termine la cuarentena